Lecciones de un curso de milagros Esta grabación es para ti con mucho amor de la comunidad de Living Miracles Continuamos hoy con la lección número 121 El perdón es la llave de la felicidad He aquí la respuesta a tu búsqueda de paz He aquí lo que le dará significado a un mundo que no parece tener sentido He aquí tu senda que conduce a la seguridad en medio de aparentes peligros que parecen acecharte en cada recodo del camino y socavar todas tus esperanzas de poder hallar alguna vez paz y tranquilidad. Con esta idea, todas tus preguntas quedan contestadas. Con esta idea, queda asegurado de una vez por todas el fin de la incertidumbre. La mente que no perdona vive atemorizada y no le da margen al amor para ser lo que es ni para que pueda desplegar sus alas en paz y remontarse por encima de la confusión del mundo. La mente que no perdona está triste, sin esperanzas de poder hallar alivio o liberarse del dolor. Sufre y mora en la aflicción merodeando en las tinieblas sin poder ver nada convencida no obstante de que el peligro la acecha allí la mente que no perdona vive atormentada por la duda confundida con respecto a sí misma así como con respecto a todo lo que ve atemorizada y airada la mente que no perdona es débil y presumida, tan temerosa de seguir adelante como de quedarse donde está, de despertar como de irse a dormir. Tiene miedo también de cada sonido que oye, pero todavía más del silencio. La obscuridad la aterra, más la proximidad de la luz la aterra todavía más. ¿Qué puede percibir la mente que no perdona sino su propia condenación? ¿Qué puede contemplar sino la prueba de que todos sus pecados son reales? La mente que no perdona no ve errores, sino pecados. Contempla el mundo con ojos invidentes y da alaridos al ver sus propias proyecciones alzarse para arremeter contra la miserable parodia que es su vida. Desea vivir, sin embargo, anhela estar muerta. Desea el perdón, sin embargo, ha perdido toda esperanza. Desea escapar, sin embargo, no puede ni siquiera concebirlo, pues ve pecado por doquier. La mente que no perdona vive desesperada sin la menor esperanza de que el futuro pueda ofrecerle nada que no sea desesperación. Ve sus juicios con respecto al mundo, no obstante como algo irreversible, sin darse cuenta de que se ha condenado a sí misma a esta desesperación. No cree que pueda cambiar, pues lo que ve da testimonio de que sus juicios son acertados. No pregunta pues cree saber, no cuestiona, convencida de que tiene razón. El perdón es algo que se adquiere, no es algo inherente a la mente la cual no puede pecar. Del mismo modo en que el pecado es una idea que te enseñaste a ti mismo, así el perdón es algo que tienes que aprender, no de ti mismo, sino del maestro que representa a tu otro ser. A través de él aprendes a perdonar al ser que crees haber hecho y dejas que desaparezca. Así es como le devuelves tu mente en su totalidad a aquel que es tu ser y que jamás puede pecar. Cada mente que no perdona te brinda una oportunidad más de enseñarle a la tuya cómo perdonarse a sí misma, cada una de ellas está esperando a liberarse del infierno a través de ti y se dirige a ti implorando el cielo aquí y ahora, no tiene esperanzas pero tú te conviertes en su esperanza y al convertirte en su esperanza te vuelves la tuya propia, la mente que no perdona tiene que aprender mediante tu perdón que sea salvado del infierno y a medida que enseñes salvación aprenderás lo que es. Sin embargo todo cuanto enseñes y todo cuanto aprendas no procederá de ti sino del maestro que se te dio para que te mostrase el camino. Nuestra práctica de hoy consiste en aprender a perdonar. Si estás dispuesto hoy puedes aprender a aceptar la llave de la felicidad y a usarla en beneficio propio. Dedicaremos 10 minutos por la mañana y otros 10 por la noche a aprender cómo otorgar perdón y también cómo recibirlo. La mente que no perdona no cree que dar y recibir sean lo mismo. Hoy trataremos, no obstante, de aprender que son uno y lo mismo practicando el perdón con alguien a quien consideras un enemigo así como con alguien a quien consideras un amigo y a medida que aprendas a verlos a ambos como uno solo extenderemos la lección hasta ti y veremos que su escape supone el tuyo Comienzan las sesiones de práctica más largas pensando en alguien que no te cae bien, alguien que parece irritarte y con quien lamentarías haberte encontrado, alguien a quien detestas vehementemente o que simplemente tratas de ignorar. La forma en que tu hostilidad se manifiesta es irrelevante. Probablemente ya sabes de quién se trata. Ese mismo vale. Cierra ahora los ojos y visualizándolo en tu mente, contémplalo por un rato. Trata de percibir algún atisbo de luz en alguna parte de él o ella, algún pequeño destello que nunca antes habías notado. Trata de encontrar alguna chispa de luminosidad brillando a través de la desagradable imagen que de él o ella has formado. Continúa contemplando esa imagen hasta que veas luz en alguna parte de ella y trata entonces de de que esa luz se expanda hasta envolver a dicha persona y transforme esa imagen en algo bueno y hermoso. Contempla esta nueva percepción por un rato y luego trae a la mente la imagen de alguien a quien consideras un amigo. Trata de transferirle a este la luz que aprendiste a ver en torno de quien antes fuera tu enemigo. Percíbelo ahora como algo más que un amigo, pues en esa luz su santidad te muestra a tu salvador, salvado y salvando, sano e íntegro. Permite entonces que Él te ofrezca la luz que ves en Él y deja que tu enemigo y tu amigo se unan para bendecirte con lo que tú les diste. Ahora, Eres uno con ellos, tal como ellos son uno contigo. Ahora te has perdonado a ti mismo. No te olvides a lo largo del día del papel que juega la salvación en brindar felicidad a todas las mentes que no perdonan, incluyendo la tuya. Cada vez que el reloj de la hora, di para tus adentros. El perdón es la llave de la felicidad. Despertaré del sueño de que soy mortal, falible y lleno de pecado, y sabré que soy el perfecto Hijo de Dios. Amén.